It no a Empieza anochecer y me hago un animal. Que ha pasado con mis dientes? Están afilados. Te quiero morder, pero te voy a matar. Me tienen ganas, pero te voy a matar. Tiras las GD, donde las he encontrado. No me Pinta bien, hay fotos de un caos Con quien coño hablo, loco estoy pirado Y no lo sé Mi cuerpo en paz no. Y no lo sé Mi cuerpo tan burla, Mi cuerpo tan burla, Mi cuerpo tan bebiendo crianza con un cadáver Baby estoy en ansia comiendo ramen Salgo de mi tumba como un caminante Y es que mi muerte es arte Ya sé resucitarme toda la eternidad No tengo palabras para explicar Encuentro modelos en mi órbita Todo el universo es singular Singular angular Meditar a volar Y arrastrar al Despertando sudado y por ello Da igual porque siempre vuelvo Tengo más inventos que el puto bolsillo mágico Controlando el tiempo puta me mantengo épico, super sádico bailo con.